Vamos a hablar de la resolución interpolada, dependiendo del diámetro de las gotitas de tinta que expulsan los inyectores, cada dispositivo de preimpresión puede imprimir puntos de un cierto tamaño y ese tamaño es fijo, si suponemos que este es el diámetro de un punto de impresión de un dispositivo que imprime con una resolución de 300 dpi reales, el tamaño del punto de impresión de un dispositivo que imprime a 600 dpi reales va a ser algo como este es decir el diámetro en este caso va a ser de la mitad del diámetro del que imprime a 300 dpi porque para este caso deben caber 300 puntos en una pulgada y aquí deben caber 600 puntos en una pulgada el doble por eso su diámetro debe ser de la mitad para dibujar una línea inclinada, en cada caso, los dispositivos van a ser algo como esto. Ahora bien, si suponemos que para situar cada uno de estos puntos, cada uno de estos dispositivos ha usado una rejilla imaginaria en el centro, en, en cuyas intersecciones ha ubicado el centro de cada uno de los puntos, para cada caso esta rejilla se va a ver como algo parecido a esto. Muy bien, entonces, cuando un fabricante nos dice que un dispositivo que imprime a 300 DPI reales es capaz de imprimir a 600 DPI, lo que va a ocurrir va a ser algo como esto. Va a haber una densificación de esta rejilla imaginaria y entonces el software que maneja la impresora va a colocar puntos de impresión solapados porque va a usar como centro esta rejilla más densa de ningún modo puede un dispositivo reducir el tamaño de los puntos de impresión con los que imprime solamente puede hacer esto esto como resultado que ofrece y tal vez una mayor nitidez en los bordes se suavizan los bordes sobre todo en las líneas eh, inclinadas y curvas, pero también puede producir un humedecimiento del papel por exceso de tinta, es decir, que no el, el, la, la nitidez que va a lograr y la calidad de impresión que va a lograr no va a superar nunca a un dispositivo que tiene una resolución real mayor. Por todo esto, entonces, la resolución interpolada no es un dato fiable para evaluar la calidad de un dispositivo de impresión.